Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes santo para todos. Desde ayer que empezamos a vivir nuestra Semana Santa con la fiesta del Domingo de Ramos, hemos estado en esta actitud de piedad, de oración, en esta experiencia de vivencia del misterio de nuestra fe. Hoy lunes santo, mis queridos hermanos. Tendremos en muchas de nuestras parroquias la Pascua Infantil, la Pascua Juvenil, también será la oportunidad para que busquemos la confesión si aún no lo hemos hecho los invito para que aprovechemos estos tres días lunes, martes, miércoles santo para reconciliarnos tranquilos, busquemos preparemos y vivamos este momento de la reconciliación sea un momento de sanación, de perdón hoy lunes vamos a meditar San Juan capítulo 12 versículo del 1 al 11 seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde estaba Lázaro a quien él le había resucitado Allí le ofrecieron a Jesús una comida. Marta servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales. Entonces María fue y sacó una libre de perfume de nardo que un vino de gran precio y le ungió con él los pies a Jesús. Luego se lo secó con sus cabellos. La fragancia se esparció por toda la casa. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús, el que iba a traicionarlo, dijo, ¿y por qué no se vendieron mejor ese perfume que vale unos 300 jornales y se dio a los pobres? Pero eso lo decían, no porque se interesara por los pobres, sino porque era el ladrón. Y como tenía la bolsa el dinero, se quedaba con lo que echaban en él. Entonces dijo Jesús, déjala, está bien que lo haya guardado para el día de mi sepultura. Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una multitud de judíos se dio cuenta de que Jesús estaba allí. Y se fueron a ver no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, el que había resucitado. Los sumos sacerdotes resolvieron matar a, también a Lázaro porque por él muchos judíos se les iban y creían en Jesús palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús sale a la luz pública esos deseos a veces que no son tan santos eh, Judas eh, angustiado, rasgándose las vestiduras porque han puesto sobre los pies de Jesús esa loción tan costosa porque mejor no se da a los pobres en nombre de los pobres en nombre de causas buenas cuanta maldad cuánto robo, cuánta corrupción o sea, esta es la oportunidad para que le pidamos a Dios buenas intenciones. este tiempo que el Señor nos regala, sea la oportunidad para buscarlo a Él, para amarlo de verdad con sinceridad, dejemos de lado tantas falsedades tantas mentiras que a veces mismo a nosotros mismos nos decimos sea la oportunidad para que podamos morir al pecado a la ambición, a la envidia y podamos resucitar con nuestra Señor. Mis queridos hermanos, recuerden buscar la buena confesión. Preparemos este momento. Que no sea solamente que vimos al sacerdote ahí sentado en confesión. Y ¡brum! arrancamos más todo. No. Preparemos ese momento. Que sea un momento de conversión, de reconciliación, de perdón. El Señor los bendiga, los guarde suerte. Feliz día para todos.